Hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más al canal Amada Umbanda Aquí en el templo Ogum y Oshundoko Les deseamos un muy feliz año 2022 Que este nuevo año que está por nacer Que sea muy bendecido Que sea el año en que se descubran las mentiras Que los tiranos y los malos sean derrocados y que la justicia y la verdad prevalezcan en este mundo lleno de caos, lleno de tiranía que todos los orillas que prevalezcan con su justicia, con su poder divino para que todos en este mundo podamos ser criaturas de Dios felices y contentos que, posa, que podamos vivir en un mundo en el cual la equivalencia sea el, el mayor propósito del ser humano y bueno, desde aquí Montevideo, Uruguay les deseamos un feliz y próspero 2022 un año que sea eh, renova, de renovación de nuevas energías y bueno, este, les dejo un saludo bien grande y un bonache ayer ori ori todo pueblo cigano y opcha Santa Sara de Cali